Hola vamos a ver PicMonkey que es una herramienta online para la edición de fotografía. Estoy en Chrome como otras veces he metido PicMonkey en el buscador y enseguida me sale la, la dirección exacta es www.picmonkey.com y bueno pues lo primero que vamos a hacer es iniciar la sesión. Te puedes dar de alta desde el Facebook o por el email, yo lo voy a hacer desde la cuenta de correo del cole. Si veis al escribir mi cuenta de correo lo primero que me dice es que no existe y que si sí quiero registrarme y le digo que sí, que quiero registrarme, me registro con email y cuando estamos aquí pues si queréis recibir noticias de PicMonkey en el correo pues hacéis clic aquí y si no, pues lo quitáis. La aplicación quiere comprobar que no sois un robot. Pinchamos en registrate. Te pide un apodo. OK. Y ya estamos. Veis aquí, ya aparece que estamos logueados y ya podemos trabajar con la aplicación. Mucho cuidado en no poner Prueba gratis, porque si dais a Prueba gratis vais a entrar en la aplicación que eh, es Pro, la que eh, os deja probar todas las utilidades que tiene PicMonkey y durante un tiempo podéis hacer uso de todas ellas pero luego ya es de pago